Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora escuches este video. Eh, bienvenido a la clase número 8. Eh, en las 7 clases anteriores eh, ya vimos eh, qué es un, eh, un esquema natal, ya vimos... ...con qué herramientas vamos a trabajar... ...ya vimos lo que es cada signo... ...vimos el sol en cada signo... ...vimos la luna en cada signo... ...y en esta octava clase nos toca a Venus en cada signo. Bien. Eh... Les pido un favor... ...si no están suscritos al canal que se suscriban, eh, que le den click a la campanita, y eh, me ayudan muchísimo. Ahí en la campanita le ponen todos para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Eh, este es un canal ecléptico. Yo entiendo que hay mucha gente que solo le interesa lo de astrología. Yo lo que me Comprometo mi palabra con todos ustedes, es que siempre en el título va a aparecer lo que voy a hablar adentro en el video. Nunca miento. ¿Sí? No, no pongo títulos para agarrar a la gente que mira el video. Eh, entonces, si ustedes ponen todos, les va a avisar cada vez que subo un nuevo video y... Si es de algo que no les interesa, no lo miran. Y si les interesa, lo miran. Eh, también si hacen un comentario debajo del video, me super ayudan. Porque bueno, a YouTube le gusta que la gente comente. Y entonces me viraliza los mensajes. Yo, ¿qué gano con todo esto? Bueno. Que cuanto más personas lo ven, más anuncios YouTube pone y más posibilidades de ganar algo tengo. Eh, así que si hacen todo eso, me hacen un favor grandísimo. También hay otra modalidad de eh, apoyar el canal que es uniéndose a la comunidad. Pero eso sí tiene un costo mensual. Igual tiene también una retribución. Para los que quieran, también tienen un, eh, un cuadradito ahí abajo que dice unirse. Suscribirse es gratis, unirse, tiene tres, eh, tres posibilidades y bueno, ustedes sabrán si quieren unirse o no. Pero bueno, ahora vamos a ir con Venus. Vamos a ir de una vez para hacer una clase lo más corta posible, por ustedes más que por mí. Eh, les recuerdo, antes de ir al, a Venus, esta es un blog especial que se llama Aprende Astrología Fácilmente, en el que yo doy todo lo teórico. O sea, te voy enseñando todos los miércoles a las 22 horas, se sube el video y ahí aprendes lo teórico. Yo lo teórico me lo escribo, ¿para qué? Para no irme por las ramas. Las prácticas las hacemos martes y sábado a las 19 horas de Argentina eh, en vivo y practicamos con distintas eh, cartas natales. ¿Para qué? Para que tengan lo teórico que les queda en la cajita de descripción, abajo lo que yo digo, lo que les estoy leyendo, les queda abajo en la caja de descripción para que sea material de consulta para cuando ustedes gusten, ¿sí? Cuando lo necesiten. Ahora sí, hecha esa aclaración, vamos con Venus. Venus es este... Redondelito con la cruz abajo eh, es un símbolo que, que se conoce mucho porque, nada, Venus y Marte son dos símbolos que se conocen mucho, <risa> que tienen mucha prensa, a diferencia de otros. Eh, Venus es este que está acá. Siempre lo van a encontrar con esa figurita en una carta natal. Y si la hacen a mano, van a tener que dibujarlo de esta manera para entendernos. Bien, ¿qué es Venus? Venus simboliza la búsqueda de la armonía a través de las relaciones. Eh, también representa el amor y también representa las artes. En la carta natal... Representa las cosas que nos gustan, lo que nos atrae, nuestro deseo de relacionarnos personal y socialmente. Venus se asocia también a la sexualidad y al impulso femenino. El signo en el que se encuentra Venus en la carta natal indica cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos y queremos ser Amados, qué cosas nos gustan en nuestra escala de valores, ¿sí? Eso, todo eso representa Venus. Ahora bien, ¿qué pasa si en la carta natal Venus está en el... Perdón, antes de ir ahí, Venus es planeta regente de Tauro y de Libra. ¿Sí? rige a ambos signos. ¿Qué pasa si tengo a Venus en Aries? Bueno, las personas que nacen con Venus en Aries son impulsivos, son pasionales en el amor, se involucran muy rápidamente en las relaciones, son incapaces de esconder sus sentimientos, son directos,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 ...experimentan un romanticismo nostálgico. Venus en Leo. Necesitan ser respetados, admirados en sus relaciones afectivas... ...y buscan una pareja de la que poder presumir y sentirse orgullosos. Son ardientes, tolerantes, leales, generosos en el amor... Algo teatrales y dramáticos. Les gustan los niños. Venus en Virgo. Si estuviera Venus acá en el signo de Virgo. Son muy detallistas. Son críticos. Exigentes en las relaciones y en el amor. Analizan mucho los sentimientos y las emociones. Son atentos. Les gusta cuidar de su pareja, son perfeccionistas, pulcros, les atraen las personas de este tipo, son reservados y demuestran su afecto tímidamente. Poco esp espontáneos, no muy pasionales. Venus en Libra. Buscan, si estuviera acá Venus, en la carta natal. Buscan armonía y equilibrio en sus relaciones afectivas y son algo idealistas en el amor. Pacifistas, son personas sociables, de muchos amigos, con buen gusto estético y atracción por el arte. Buscan armonizar cosas, personas y conceptos opuestos. Les gusta la colaboración en la pareja. Les gusta hacer las cosas de a dos. Venus en escorpio, si estuviera acá son personas con una afectividad emocional y profunda, son apasionadas, intensas, explosivas en el amor, con gran impulso sexual, necesitan placer y erotismo en sus relaciones afectivas, algo posesivas, celosas en sus relaciones, no les atraen las personas superficiales. Venus en Sagitario, muy idealistas, generosos en el amor, ardiente en sus relaciones, expresan sus sentimientos de forma sincera, espontánea y entusiasta, le gustan las personas sencillas, afectuosas, francas. Necesitan libertad y no soportan fácilmente la rutina. Se cansan rápidamente. Así que si estás con alguien que es, tiene Venus en Sagitario, hace que la relación no se convierta en una rutina. Venus en Capricornio. Son cautelosos. Se toman muy en serio las relaciones afectivas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 por encima del amor. Y Venus en Pisces, el último de los signos del zodíaco, si estuviera en alguna partecita de esta porción, son personas románticas, poco realistas, de naturaleza compasiva y muy sensibles. Se identifican fácilmente con los sentimientos de los demás. Se entregan en sus relaciones de una forma desinteresada y afectuosa. Tendencia a idealizar a la pareja. Y sí, mis amigos, y así llegamos al final del video de Venus en los 12 signos. La próxima semana vamos a ver al planeta Marte. Y así vamos a seguir hasta Plutón, o sea, nos queda Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Eh, y después ya nos vamos a introducir con las casas, qué son las casas en astrología, y vamos a empezar a combinar planetas, casas y signos. Bueno, pero si quieren ir practicando mientras tanto, todo esto los martes y los sábados a las 19 horas de Argentina, hacemos las prácticas astrológicas. Eh, eso es una lista de reproducción aparte que se llama curso de astrología online. Los pueden ver también para ir practicando los anteriores. Ya llevamos 73 clases de esas prácticas. Bueno, gracias por haberme acompañado, gracias por estar siempre ahí. Los quiero mucho, nos amo, como me gusta decir a mí, y nos volvemos a encontrar en todo momento. Chao, hasta la próxima.